190, esto no va bien. ¿Qué dice el espectroscopio? Nada, no hay hidrato de metano. Mierda, tiene que haber algo. Tiene que sellar inmediatamente. Brock, llévate ahora mismo a este imbécil de aquí.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 en Westerland, pero es más cara. Hola, Jan. Acuérdate de que tienes que recoger a los Fenske en el puerto. Ya quedan pocos clientes. Bueno, confío en ti. Eres un crío. Eso es.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 ¿Qué pasa? Su conferencia, señor. Hmm. Parece que los americanos disponen de información detallada sobre nuestros sondeos. Por lo visto se ha producido una fuga en el proyecto Hidrato. Vilan. ¿Está seguro? Se pasa el tiempo intentando de detenernos. Entonces solucione el problema. ¿Dónde está Vilan ahora? Está de camino a tiene un día de permiso.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 Buenos días, Cristian.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 Gracias.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 ¡Despierta! ¡Vamos, Helge! ¡Mierda! Paro respiratorio reflejo. El nivel de oxígeno ha bajado a 80. Siento, no pueden pasar. Aún no se han determinado las causas de esta ola gigante.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 En las autoridades. ¿Quieres decir que estamos evitando el radar? ¿Eso es ilegal? Señorita, le apetece más ir nadando. ¿Qué es eso? Un espectroscopio. Es para detectar la mínima cantidad de hidrato de metano. Ah.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 Por favor Está bien Vamos a ver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 No porque cambien las reglas del juego. Hijo de puta, mataste a Christian Villan y lo vas a pagar caro. ¿Qué le maté? <ríe> ¿Nuestro pequeño ecologista no se tropezó accidentalmente? Te has comportado como un chico malo. Ahora aprenderás la lección. Adentro. ¡Pueden hacer esto! ¡Moriremos aquí dentro! ¡Socorro! ¡Espenya! ¡Quiero salir de aquí! ¡Espenya! Debes tranquilizarte. ¿eh? Debemos ahorrar ahí. ¿De acuerdo? ¡Shh! Seguiremos. ¿Verdad? Dios mío, qué tonta soy. ¿Por qué tuve que venir aquí? No eres tonta. Te tomas en serio tu trabajo. Si consigo vaciar el aceite hidráulico del mecanismo de cierre, quizás se abra la puerta. No, por favor, por favor. ¿Quién es usted? Max Corner, ingeniero jefe. Me encerraron en mi camarote, pero.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 intercambio justo. ¿Sabes manejarla? Mi abuelo tenía una escopeta. Son todas iguales.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 De aquí. Quería consultar la cuenta número 147224 NX3. Gracias. ¿Está seguro? ¿Es el estado actual de la cuenta? Gracias.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 De lo que les espera Necesito ponerme en contacto Con el Instituto Hidrológico de Hanover Inmediatamente ¿Y Esta otra vez igual Creo que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 ¿Eh? ¡Holger, más rápido! ¡Tenemos que avisar a Franca! Escucha, Svenja. Los expertos sí han observado cierta actividad sísmica, pero aquí nadie cree que pueda formarse una hoja de ese tamaño. Escúcheme, señor, si esta vez tampoco me toma en serio. Yo, Yo la... he hecho todo lo que he podido. Estado ...de emergencia en Seal dentro de 30. 30 minutos. El Centro de Protección Civil está preparando un gabinete de crisis... ...en el Instituto Hidrológico. ya espero que sea consciente de lo que está haciendo.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 Ve a buscar a Lisa y coged del tren. Se ha dado aviso a todos los equipos Ma de la zona que os preocupéis para que la enfermera rabiata. El helicóptero lleva la identificación india Golf 2206 y el logotipo de AlphaGas. El radar no puede detectarlo. Probablemente vuela rumbo a Hamburgo. Las personas que van a bordo están armadas y son peligrosas. Nos quedaremos en sí. Con el helicóptero no lo conseguiremos.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 Quizá alguien la ha llevado a la parte este. Yo... Siento decirlo, pero... Deberíamos irnos. ¡Lisa! Oh, ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Lisa! ¡Eh, Franca! ¿Te suena de algo lo de vigilar a los menores?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 Vamos. Espera, qué pasa ahora? Vamos, Gertrude, ¿Eh? baja, ¿Y, y si ya se equivoca, Gertrude. Si mi hermano sabe de algo, es precisamente de estas condenadas olas. ¡Vamos! ¡Lisa! ¡Dile dónde están los chalecos salvavidas! Charlie Delta 308, les habla el comandante del Gromich, pueden bajar Delta Charlie 308, Gromich, les hemos oído Estamos preparados, cuidado con la elevación de las olas Cuidado con la elevación, sabe todo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 ¿Seguro que tienes que volver a Bruselas? Sí, mañana. Solamente para entregar mi informe. Después me tomaré unas vacaciones. Verás, eh, conozco una pequeña casa. Quizá necesite algunas reformas, pero está justo en las dunas. Suena un poco peligroso. Tendréis una isla maravillosa. El film es echo a Cinema.